Ahora que estoy de vacaciones, relativamente hablando simplemente que estoy ignorando todas mis responsabilidades de la universidad, pero quisiera hablarles de algo muy importante, más o menos, y es que el año pasado cuando estaba en mi, en mi octavo semestre, pues me tocó presentar un perfil de proyecto que es como una antesala a la, al proyecto de perfil que, tienes, que tengo que presentar ya este año para la modalidad de graduación de mi universidad. Y bueno la cosa es que durante ese tiempo que tenía que hacer mi perfil de proyecto hice un tema que me apasionó mucho de cierta manera Pero que no es posible realizarlo, o sea realmente era así como un super mame de las cosas que se suponía que deberíamos hacer um, Creo que el resto de mis compañeros presentó sí cosas más reales de las que yo podría presentar pero así les quiero contar y les quiero explicar, les voy a mostrar con mis diapositivas que hice justamente para mi defensa, eh, cómo es que yo le expliqué y todo eso, de qué trata y por qué no es posible realizarlo. Esa historia comienza en el año 2021, cuando los ganadores del premio Nobel de Química, Benjamin Liss y David MacMillan, ganaron este premio gracias a los organocatalizadores. catalizadores que son una nueva forma de eh, transformar las reacciones químicas. Anteriormente solo se utilizaban los catalizadores metálicos y las enzimas. Y con esta, nuevo, esta nueva forma de, de hacer organocatalizadores, de crear nuevas moléculas, era mucho más sencillo y revolucionó la industria química como tal. Esta se llama la organocatálisis asimétrica. Ya las voy a explicar más adelante qué es lo que significa todo eso. Yo estoy emocionado por toda esta fiebre del premio Nobel, etcétera que quise implementar estos órganos catalizadores en mi perfil como tal, ¿sí? Para presentarlo en, en esta materia, pues. Eh, y teníamos que escoger un, escoger un proceso catalítico en el cual implementarlo, es decir, buscar cómo mejorar este proceso catalítico de todo lo que nos habían enseñado, enseñado. Bueno, entonces, pues yo escogí isomerización, primero escogí reformado catalítico, ustedes saben que amo reformado catalítico, pero todo el mundo estaba haciendo eso, así que pues, ni modo, isomerización. La isomerización va a tratar sobre reorganizar las moléculas de los hidrocarburos. Si algo es lineal, pues que tenga ramificaciones. Básicamente ese es el concepto para mejorar el octanaje en las gasolinas. Es decir, que pues esté muy buena la gasolina, digamos, tenga estándares altos, que sean de calidad. Y pues para hacer todo esto eh, se necesitan catalizadores para mejorar ese rendimiento. El problema con esto es que estos catalizadores no producen la cantidad necesaria de, de productos ramificados, nada más que el 80%, que es lo máximo. Y con los órganos catalizadores se ha demostrado en otros estudios, en otras partes, que son altamente efectivos, es decir, que pueden llegar hasta el 97% de selectividad. La selectividad funciona de la siguiente manera. Cuando yo tengo una reacción química, voy a seleccionar el producto que quiero obtener muchas veces no siempre obtengo el producto deseado, a veces obtengo otro producto que no me interesa para nada entonces ahí se saca un porcentaje, de, por ejemplo en este caso el 80% digamos que sacó 8 moléculas de isopentano pero hay 2 moléculas de normal pentano, entonces ahí sacó el, el porcentaje lo que quería hacer con los órganos catalizadores era aumentar esa selectividad es decir que pasar de 8 moléculas a 9 moléculas por ejemplo y pues con eso ya tendríamos un mejoramiento notorio de todo el proceso de isomerización. El problema con esto es que eh, estos dos científicos desarrollaron esta propuesta en base a la organocatálisis asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando reproducían ciertas reacciones químicas para sacar una molécula en específico, esa molécula tenía como su, que era su otra contraparte, digamos que cuando tú la ponías Frente a frente era como si vieras el reflejo. Si bien son las mismas moléculas eh, en términos de los átomos, digamos, etcétera, la forma, la quiralidad, la manera en la cual están ubicadas en el espacio, digamos, no son las mismas, ¿sí? O sea, esto no es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, eh, al no tener esa misma forma, eh, esta tiene una reacción distinta a lo que esta tendría, etcétera, etcétera. Entonces, podría... No sé, provocar caos, etcétera, o enfermedades si se aplica, por ejemplo, en un medicamento, que es lo que había ocurrido anteriormente, y así sucesivamente. Es, es algo muy loco, o sea, es simplemente una ubicación, pero puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, ellos habían desarrollado esto con la finalidad de obtener simplemente una molécula y no su otra contraparte, sino esta solamente. Eh, ahora, mi propuesta o la isomerización como tal de lo que se trataba, pues era obtener la mayor cantidad de isómeros posible, es decir, tengo un examen en ese, en ese preciso momento y cuando lo paso por la isomerización eh, voy a tener distintos isómeros de distintas formas, ubicados de distintas maneras en el espacio, ¿sí? Con muchas ramificaciones en distintas partes. ¿Cuál es el detalle o cuál es el problema ahí? Es el siguiente. Que al utilizar los catalizadores que están en específico para producir un tipo de moléculas Voy a tener la cantidad de isómeros que yo necesito para aumentar el octanaje en la gasolina Simplemente un isómero Entonces he ahí el detalle, he ahí el problema como tal que pues yo había visto pero lo omití Como nadie sabe de isomerización y nadie sabe de organocatalisis En el, mi grupo pues nadie me dijo nada <ríe> La otra parte en la cual podría fallar el proyecto era la refinería misma porque no tengo un dato a ciencia cierta de que si existe un proceso de isomerización en la refinería. Y de hecho no sé si existe algún proceso o una unidad de isomerización en las refinerías de Bolivia como tal. Entonces, era un dato así como súper interesante y que simplemente lo pusimos porque ya... Eh, y realmente no sé si es cierto. Ni siquiera la docente sabía de hecho. Entonces era como muy especulativo. Lo otro es que eh, para cambiar un proceso dentro, digamos, de una refinería como tal... O sea, y para presentar este perfil... La propuesta como tal era como que tienes que ir a analizar el proceso y ver si te dejan hacerlo en la refinería o no. O sea, cuando tú cambias de catalizador a catalizador, pueden haber muchos cambios dentro de la temperatura, la presión, cómo va a funcionar, bla, bla, bla, bla. Y no sabes si realmente el reactor va a funcionar o va a soportar las características de este nuevo catalizador. Porque cada reactor está pues diseñado para funcionar con un tipo de catalizador como tal. Entonces, es digamos, como si les cambiaras una batería a un control que necesita AA, pero tú le metes un AAA, digamos, entonces no le va a hacer. Eh, pues, básicamente es lo mismo. Entonces, al ingresar los órganos catalizadores, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las variables que se tienen que tener? ¿Qué vas a analizar? ¿Y qué vas a controlar? Pero, aún así, yo me puse ciertos objetivos, ciertos pasos para seguir, digamos, para presentar este, esta propuesta. Lo primero era, pues, Ver qué variables de operación iban a funcionar o no Y ver cómo es el proceso de histomerización dentro de la refinería O sea, analizarlo, leerlo, entenderlo, explicarlo, conocerlo Digerirlo, amarlo, que sea como una biblia para mí O sea, saberlo muy bien, cómo funciona ese proceso Y ver qué cambios puedo realizar en base a esos Y qué variables voy a delimitar para controlar ese proceso Lo siguiente pues era hacer un balance de materia Que eso lo puse más porque la docente quería que lo ponga más que como yo lo necesitara, que es básicamente analizar qué cantidad de materia le estoy metiendo y qué cantidad de materia estoy sacando. Si meto 10 kilos tengo que sacar 10 kilos. Lo otro era la cromatografía, que esta sí ya fue mi idea y la cromatografía pues consiste en analizar el producto ya sacado, digamos como ya isomerado y analizarlo, analizarlo la cantidad de isómeros que contiene, la cantidad de octanaje que contiene, hacerle un análisis de laboratorio básicamente a través del cromatógrafo. Y el cromatógrafo es algo genial, por eso lo puse. Eh, ¿Puedo usar otros estudios? Por supuesto que sí, pero usar el cromatógrafo, por favor, es lo más todo. <risa> uh, para mí. Y pues, ya en base a eso, a base a esos datos, puedes decir: ajá, la cantidad de isómeros, el octanaje, la selectividad, ¿aumentaron o no aumentaron con, el or con los organocatalizadores? Y aparte, tener una tabla comparativa con los catalizadores comunes y corrientes que siempre se utilizan. Uh, y pues, ya, aprobé. Acá sí, pero aprobé, literalmente con un 51 sobre sí. Aprobé, pero ya, me liberé, me liberé y pues nada. Nada más como un comentario final, realmente me parece algo muy interesante el utilizar los organocatalizadores, más que todo en la primera línea de, de petroquímica, porque nadie antes lo ha hecho. Lo, siempre lo utilizan para la farmacéutica, agricultura, está muy avanzado en esa área, pero no para la parte de refinerías, por ejemplo. Y pues al implementar eso podríamos abrir una ventana de estudio, un nuevo mercado de estudio científico para analizar estos productos y ver si realmente funcionan o no funcionan y ya, salió lo que salió, eso es lo que es ya está hecho, ya lo presenté, ya probé bueno, me da igual ya pues nada este año ya tengo que presentar mi perfil de proyecto ya al real y ya posteriormente mi tesis aún no sé qué voy a hablar si tienen ideas me las dejan aquí abajo y si quieren hablar de otro proceso petroquímico o algo, lo que sea, pues me lo pueden dejar aquí. Y si tienen alguna idea de cualquier otro proyecto, recuerden que aquí hablamos de muchas cosas, de lo que sea, de lo que quieran hablar. Lo pueden dejar también. Este, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, les va a aparecer por aquí o acá abajo en la descripción. Y les voy a dejar este video que ya lo mencioné anteriormente, pero vayan a verlo, realmente es muy impresionante. El reformado catalítico es algo genial, necesitan saber reformado catalítico aunque no sean de la industria química, ¿ok? Eh, y pues nada, un abrazo enorme y feliz 2021. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Try, try, try, try. Try, try, try, try. try.